Hola, buena. hoy vamos a sumar una serie hipergeométrica, ¿vale? vamos a sumar la serie eh, desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n por n más 1, Esa serie no se ve tal cual, no sé, no dice tú, que cuesta hipergeométrica hay que hacer coeficiente a su n más 1 partido a su n, como casi todas las que son no sé qué, es geométrica porque recuerdo obviamente que para la serie geométrica si el coeficiente este dicho a n más 1 partido a su n eh, nos daba la razón esa sería la geométrica Si se podía poner esa serie de la forma A sub n más b Por la razón elevado a n Esa serie era eh, aritmético-geométrica Y en este caso vamos a ver cuando una serie es hipergeométrica Por tanto vamos a ir directamente Y vemos a ver cuando converge Vamos directamente a hacer cociencia ¿vale? Por tanto A sub n más 1 partido A sub n Es igual Voy a hacer una cosa Si os fijáis eh, Es lo mismo decir eh, Por ejemplo un medio partido tres cuartos es lo mismo que decir un medio por cuatro tercios. Es decir, una por la inversa. Porque esto después iría, el cuatro subiría a multiplicar 1. ¿vale? Esto sí si que lo ponemos aquí al lado. El cuatro subiría a multiplicar 1. Y el 2 bajaría a multiplicar 3. ¿Veis? O si sea, os fijáis, que es lo mismo que poner una por la inversa. Pues lo voy a hacer así porque queda más, más cortito Y de, que veis que es una simplificación muy tonta, ¿vale? Es muy tonta Nunca encuentro el borrado, macho Voy tenéis que colgarlo aquí con una, con una vista Entonces Lo dicho A sub n más 1 Entonces 1 partido n más 1 Por n más 2 dicho, por la inversa de a su n, n por n más 1 partido 1 si os fijáis aquí podemos simplificar cosas, ¿vale? tenemos aquí un n más 1 y aquí un n más 1 y se nos van, y nos quedaría arriba n y arriba n más 2 ¿cuándo hay hipergeométrica? si esto se puede comparar a alfa n más beta partido alfa n más gamma como veis, alfa n, alfa n, alfa es 1 en los dos casos, beta aquí arriba 0 y gamma aquí es 2. Como veis se puede comparar. Por lo tanto, sería hipergeométrica. Donde alfa vale 1, tiene que ser el mismo alfa para los dos, beta vale 0 y gamma vale 2. Pronto más bonito que esto. Es un chuchur. ¿eh? ¿Y cuándo converge? Cuando gamma es mayor estrictamente que alfa más beta. Entonces, vamos a verlo para nuestro caso. Está claro que converge, porque va a ser puesto de ejemplo, pero bueno. Gamma vale 2 y tiene que ser mayor estrictamente que 1 más 0. Como vemos, 2 es mayor que 1. Y si no, yo no sé qué estoy haciendo. Entonces, esta serie converge. Por lo tanto, podemos sumarla. Y vamos a ver cómo se suma. Nos va a hacer otra vez este coeficiente, este cociente, perdón este cociente. Vamos a ver que es muy sencillo, es como parecido a la aritmética geométrica, que había que están pendiente de las sumas parciales. Vamos a ver cómo es. Borro y seguimos. Bueno, entonces hemos llegado al siguiente, ¿no? Que este, este cociente, nunca digo cociente, envío coeficiente, a su n más 1 partido a sub n da n partido de n más 2. Si operamos aquí un poco, el cruz, n más 2 por a sub n más 1 es igual a n por a sub n. ¿Y esto para qué sirve? Vamos a hacer, como ya he dicho, como en el otro ejemplo, las sumas parciales, cortas sin verticalmente, y vamos a ver qué nos queda. Entonces vamos a darle términos. Ahí términos. Vamos a darle valores desde 1 hasta infinito, es decir, desde 1 hasta n, eh, para ver eh, cómo funciona. Vamos a verlo con el ejemplo que es más fácil. Tenemos esto entonces, ¿no? Vamos a, darle, vamos a empezar a darle valores. Desde 1 hasta n. En 1 tenemos aquí n igual a 1 a su 1. Por lo tanto, 1 por a sub 1. 1, ¿Qué que que queda feo. Aquí a sub 1, y aquí tenemos a sub n más 1, tenemos n1, un, pues a sub 2. A, a sub n más 1, a sub 2. Y n más 2, como n era 1, tenemos 3. Pasamos al siguiente. Vamos a darle un poco de n, no mucho tampoco, porque si no esto se desmadra. Vamos a darle a n igual a 2, tenemos 2 a sub 2, es igual, aquí, a sub 3, y 2 más 2, 4. Aquí ya si vamos restando, vamos viendo un, una tendencia. Pero vamos a darle otro término más. En, vamos a darle n3, que sería 3 a sub 3, porque tenemos aquí n por a sub n. Y aquí teníamos un a sub n más 1, y 3 más 2, 5. eso significa así hasta el infinito y más allá. Vamos a soltar al n-1 y al y a su n. Por lo tanto, eh, aquí tendríamos n-1, a su n-1, y aquí, bueno, que ahora no me a pelear, tendríamos a su n-1, y aquí nuestra n vale n-1. Estoy un poquito torpe. Y luego tenemos aquí eh, a sub n más 1, es decir, tenemos aquí a sub n y n más 1, n menos 1, perdón, más 2, menos 1 más 2, n, n más 1. Y ya con el último término. Cuando le damos aquí a sub n, y aquí tenemos n, el término es n, y aquí n más 2, por a sub n más 1. Volvemos a esta igualdad. Si os Por lo tanto, vamos a ir de la siguiente forma. a sub 2 con a sub 2. a sub 3 con a sub 3. a sub 4 que estaría por aquí con a sub 4. a sub n menos 1 con a sub n menos 1 que estaría por aquí. Y así en hasta abajo. Si nos fijamos, a este a sub 1 no lo resta nadie. Por lo tanto, aquí nos queda un a sub 1. Y ahora nos fijamos. A sub 2. 3 a sub 2 menos 2 a sub 2. Nos queda 1 a sub 2. por lo ponemos por aquí. Más. 4 a sub 3 menos 3 a sub 3. Nos queda 1 a sub 3. Más 1 a sub 3. Más. Infinita sin, Que nos queda aquí 1. Porque sería, si no me equivoco, si no me equivoco 5 a sub 4. Y aquí quedaría 4 a sub 4, eh, 4, 4 seguramente. Entonces saltamos aquí. Sería, aquí nos quedaría seguramente n, más, n menos 2. Menos n más 1, menos n menos 1, lo que nos quedaría, un a sub n menos 1. Y aquí si nos fijamos, n más 1 a sub n, menos n a sub n, n más 1, menos n, n con menos n nos va, nos queda 1 a sub n, más a sub n. Ya hemos vuelto un poquito más para allá, porque se nos queda corto. Entonces decíamos que teníamos a sub 2 más a sub 3. Más A sub n menos 1, más A sub n. Y por último, esto no se nos va con nadie. Este no, no resta nadie. Por lo tanto, también nos quedaría aquí. Más n más 2 por A sub n más 1. Nosotros buscamos que por alguna nos aparezca S sub N, es decir, la suma de los términos parciales. Nosotros tenemos. Aquí el sumador es de n igual a 1. Y si nos fijamos, aquí nos queda a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1, a sub n. Todo la pinta de una suma de sub n. Pero si nos fijáis, nos falta un término, porque nosotros empezamos desde n igual a 1. Y aquí empieza desde n igual a 2. Por lo tanto, aquí nos falta un término para tener a sub n. Por lo resto, si nos importa. Por lo tanto, aquí nos faltaría a sub 1, pero como no está, se lo tenemos que restar para que esto valga 0. Entonces, ¿qué hacemos? Este a sub 1 lo vamos a pasar para allá. Entonces, si lo pasamos para allá, este a sub 1 se nos va aquí y nos quedaría 2a sub 1. ¿Vale? Y si nos fijamos, esto aquí ya es s sub n. Perdón, se me ha ido hasta ahí, hasta a sub n, no os equivoqué. Es ese sub n. Por tanto, vamos me voy a borrar un poquito, vamos a operar y vamos a calcular la suma. Me queda muy poco. Entonces, volvemos a lo que he dicho. Ya hemos encontrado ese sub n, nos hemos dado cuenta, ese A sub 1 que nos faltaba por ahí, y tenemos que ese sub n más esto es igual a eso. Vamos a despejar ese sub n. S sub n es igual a 2 A sub 1 menos n más 2 A sub n más 1. ¿Qué era a su n más 1? Vamos a sustituirlo. a su n más 1 no era más que en a su n sustituir n más 1. Entonces, bien, por 1 partido n más 1 n más 2. Si vemos aquí, el n más 2 se nos va con el n más 2. Por lo tanto, siento no puedo tanto en el mismo sitio, nos quedaría... 1 partido N más 1 Tomando límite Límite de S sub N Es igual al límite de una constante Ya hemos dicho muchas veces que es la propia constante Sería 2 por A sub 1 ¿Cuál es A sub 1? Pues sustituimos A sub 1 es igual Sustituimos 1 1 partido 1 por 2 Total 1 medio el A1 vemos que es un medio. Entonces nos quedaría 2 por un medio. Pero es que este 2 se nos va con este 2. Porque 2 partido 2 es 1. Por lo tanto nos quedaría que esto vale 1. Y menos el límite de 1 partido n más 1. Eh, cuando, claro, cuando, cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa? Que esto nos daría 1 partido infinito, uno partido infinito, todos sabemos que esto vale cero, por lo tanto, y el límite de una constante, la constante, por lo tanto, nos queda que el límite sería 1 menos cero, por lo tanto, el límite, perdón, la suma, por lo tanto, que la suma vale 1, ya está, esto es todo lo que hay que hacer, es un poco engorroso, un poco lioso, pero bueno, conforme lo vaya haciendo una las pocas, eh, o va saliendo, si tenéis alguna duda en otra suma parcial, por en el foro y nosotros ayudamos, incluso si queréis y veis que tenemos complicaciones, pues las subimos en un vídeo y vemos cómo funciona. Así que ya os digo, os animo a que intentéis los ejercicios, preguntéis y que lo intentéis en casa, porque si yo los hago, no os ayudo, simplemente estoy viendo cómo es la metodología, pero realmente lo que tenéis que intentar es vosotros en casa, ¿vale? Espero que haya servido de ayuda y que os guste los vídeos que hacemos. Nos vemos en la próxima.